12 años lo ven en compañía de un adulto responsable. Hola, muy buenas tardes a todos, bienvenidos a nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía A continuación nos invitamos a conocer nuestros titulares de los hechos registrados en las últimas horas en la ciudad y región Bienvenidos Policía incautó más de una tonelada de marihuana tipo crepi, dos capturas se registraron en esta incautación En operativo de la policía fue capturado alias Turbo o Matos, presunto cabecilla del Clan del Golfo por situación de alteración de orden público, el coronel Sánchez viajó hasta Simití en el sur de Bolívar, en donde se realizará diálogo con los sembradores de hoja de coca. Miembros de la USO subdirectiva realizaron un mitin en la policlínica, exigiendo el mejoramiento de servicios de la salud y la no tercerización. Ecopetrol responde a manifestantes de las ventajas y servicios que ofrece la estatal petrolera a sus empleados. Un gran susto se llevaron quienes se encontraron en el Centro Comercial Viva, cuando un conato de incendio se registró en el sótano de dicho Centro Comercial. Habitantes del sector de Casa de Barro, en la vereda que de Barranca Bermeja conduce a Bucaramanga, tomaron las vías de hecho con interrupciones intermitentes en el tránsito por esta carretera. Hasta el barrio 22 de Marzo llegó enlace con la comunidad para conocer sus buenos actos y sus necesidades. En los deportes, Alianza Petrolera se enfrentará a Águilas Doradas el sábado 19 de marzo, en el Estadio Daniel Villa Zapata, en la fecha 11 de la Liga Betplay. Y al cierre, de aniversario se encuentra el Instituto Técnico Superior Industrial, y lo celebra junto a sus estudiantes. Con el patrocinio de productos Las Delicias, Delicias, líder en limpieza, enlace noticias, lo que usted quiere ver. Iniciamos con el desarrollo de nuestra información. La policía incautó más de una tonelada de marihuana tipo creepy. Dos capturas se registraron en esta incautación. Más de una tonelada de marihuana fueron incautados por el departamento de policía del Magdalena Medio a través de la seccional de tránsito y transporte en el sector de la Lizama, San Alberto. Este cargamento se encontraba en la parte trasera de un vehículo tipo furgón, Dentro del equipaje se encontraban cajas de cartón reciclable con más de 1.500 paquetes forrados avaluados en 900 millones de pesos. Esta carga cubría la ruta Cali-Valledupar. Una actitud sospechosa y le solicitan el registro a la parte interna del furgón. Gracias a la pericia y al buen trabajo de los uniformados, logran ocultos entre una carga de cartón reciclaje y algunas bolsas plásticas la ubicación de 1.515 paquetes forrados en plásticos y cintas de diferentes colores, los cuales en su interior contenían marihuana tipo creepy. En total, fue una en el A14 kilos que se logró la incautación, así como la detención de estas dos personas, las cuales fueron puestas a disposición de la Fiscalía General de la Nación. Aseguró el comandante de policía que se vienen realizando estos controles con el fin de mitigar el microtráfico. La policía da un contundente golpe contra las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes y especialmente sacamos de circulación más de un millón de dosis de los mercados del narcotráfico y de igual forma se logra que ingresen más de 900 millones de pesos también en las arcas de esos delincuentes. La Policía Nacional reitera el llamado a los conductores que puedan brindar información para garantizar la normalidad en las principales arterias viales del país. En operativo de la policía fue capturado alias Turbo Matos, presunto cabecilla del Clan del Golfo. Según información de la Policía Nacional, en el Magdalena Medio fueron capturados dos personas pertenecientes al Clan del Golfo de las estructuras Luis Alfonso Echavarría. Afirma la autoridad, uno de ellos era el cabecilla de esta estructura que delinquen en el municipio de Cantagallo. La Policía Nacional acepta un golpe contundente contra las estructuras del Clan del Golfo, de la estructura Luis Alfonso de Chavarría. Se trata de alias Matos y alias Beneco que fueron capturados aquí en Barranca Bermeja. Eh, alias Matos es el cabecilla de la subestructura que es del Inque en Cantagallo, pero que fue ubicado y capturado aquí en Barranca Bermeja con armamento y con equipos de comunicación. Los uniformados aseguraron que el operativo de la captura de estas dos personas fue en el distrito de Barranco Bermenja y en ella le fueron hallados un arma de fuego y equipos electrónicos. Bueno, eh, gracias a unas labores de investigación criminal, de inteligencia, de seguimientos técnicos, se logra la ubicación en, en Barranca Bermeja y mediante una acción y un operativo desplegado por parte de la policía aquí en Barranca Bermeja, se logra con la captura, le encontró un revólver, munición, teléfonos celulares y algunos radios de comunicación. Afirma la policía que estas dos personas se encontraban en la ciudad, pero a la misma vez la injerencia en varios municipios. Bueno, ellos eh, definitivamente, aunque tengan su actuar en alguna jurisdicción específica está movilizándose permanentemente en el caso de alias Matos y en el caso de esta subestructura tanto en Cantagallo eh, como quienes se han movilizado por eh, Puerto Wilches y esta parte sur de Bolívar ya eh, se movilizan permanentemente y tratan de ubicarse o esconderse en algunos sectores porque permanentemente tienen el acecho de, por parte de la Policía Nacional que está realizando una labor investigativa muy importante y de la mano con la Fiscalía General de la Nación para dar captura con estos delincuentes que afectan eh, la convivencia, la tranquilidad y la seguridad de los habitantes. A través de estos operativos la Policía Nacional viene llevando a cabo una labor investigativa en conjunto con la comunidad. Por situación de alteración de orden público, el coronel Alexander Sánchez viajó hasta Cimití, en el sur de Bolívar, en donde se realizará diálogo con los sembradores de hoja de coca. La Policía Nacional, la Gobernación y las alcaldías del sur de Bolívar llevarán a cabo una reunión con los productores de la hoja de coca del municipio de simití y en los territorios aledaños. Hay una reunión muy especial eh, con el sector eh, de productores de hoja de coca, con la, al, las alcaldías del sur de Bolívar precisamente y con la Gobernación de Bolívar, con Policía Nacional y con las demás autoridades con el fin de escuchar a estos eh, cultivadores de coca quienes eh, piden eh, poner en una mesa de trabajo eh, todas sus eh, necesidades con relación a las posibles afectaciones por la erradicación de cultivos ilícitos que se están desarrollando. Eh, con el fin de llegar a, a algunos acuerdos, están solicitando que sean escuchados, que les tengan otras propuestas, porque definitivamente la erradicación de cultivos ilícitos está siendo efectiva, eh, son controles que se van a seguir haciendo, son operaciones que se van a seguir haciendo, pero que ellos han decidido movilizarse a la cabecera municipal con el fin de establecer esa mesa de diálogo. Según lo firmado por la autoridad, lo que requieren estas comunidades es un diálogo y acuerdo para el desarrollo rural, para realizar la erradicación de los cultivos de hoja de coca. Es de recalcar que autoridades días anteriores anunciaron que en este municipio más de 100 personas fueron desplazadas en la vereda del Diamante En Chrome encontrarás experiencia y tecnología la mejor combinación para expresar tu sonrisa agenda tu cita en la página www.crom.com.co Miembros de la Uso Subdirectiva realizaron un mitin en la Policlínica, exigiendo el mejoramiento de servicios de la salud y la no tercerización. El presidente de la Subdirectiva Uso, Daniel Sosa, ha presentado una queja por una normalidad que se presentó en horas de la mañana en la Policlínica de Copetrol. El sindicato estuvo desde tempranas horas en una protesta. Primero denunciar que seguridad física de Copetrol de manera arbitraria, de manera reaccionaria, ...ha cerrado las puertas de acceso a la policlínica. Ha cerrado las dos puertas de acceso. En este caso estamos aquí a la entrada de urgencias de la policlínica aquí de Barranca... Donde, tienen, donde la gente no puede ingresar de manera rápida y de manera espontánea y con la debida diligencia a ser atendido en la unidad de urgencias. En ese sentido, eso es, eso es contrario a la ley, eso es arbitrario, eso lo prohíbe la reglamentación en la prestación. Cuando se define que hay una misión médica, no puede por ningún motivo bloquearse. Eso es ilegal y eso es una conducta incluso que raya con lo penal. Con... Afirmó Daniel que el ingreso de sindicalistas al centro de salud a veces no es permitido. Denuncia que ha hecho saber en varias ocasiones. No, están panaróicos últimamente. Panar cada vez que el sindicato se dispone a presentar un informe en los trabajadores, cada vez que el sindicato va a realizar una denuncia de cara a la opinión pública, a los trabajadores entonces toman medidas restrictivas, por ejemplo, contra el libre ejercicio de la actividad sindical. Pensionados expresaron su inconformidad por este meeting realizado en horas de la mañana. Este mitin fue programado por la Unión Sindical Obrera, la Junta Nacional, asociaciones y pacientes del servicio de, de Copetol. ¿Qué estamos diciendo? Con la tercerización, privatización de nuestro servicios se ha mejorado un 80% la calidad del servicio. Entonces estamos denunciando eso, estamos diciendo que lo pactados en la Convención Colectiva de Trabajo debe cumplirse. Para eso hay un pacto convencional. Y por eso es nuestra reclamación hoy. Desde la subdirectiva Uso, han hecho saber a la estatal petrolera para que se entable mesas de diálogo que direccionen al desarrollo positivo de la policlínica de Ecopetrol. Ecopetrol responde a manifestantes de las ventajas y servicios que ofrece la estatal petrolera a sus empleados. Explicar y aclarar que... Seguramente hay un malentendido. Nosotros lo que hicimos en estos días fue anunciar una alianza que logramos obtener para eh, tener una póliza que permitiera a aquellas personas interesadas, y es algo absolutamente voluntario, interesadas en beneficiarse de esta. Esto no riñe. Con nuestro servicio de salud, nosotros estamos garantizando una red prestadora y un servicio de calidad con oportunidad, con eficiencia y así lo hemos demostrado por todos los años. Nosotros estamos cumpliendo la ley, estamos asegurando que los más de 65 mil usuarios de los servicios de Ecopetrol lo reciban. Así lo hemos cumplido y, y mira, estamos en más de 1863 municipios en el país de y nosotros buscamos de cualquier manera encontrar que la red se amplíe, pero somos los responsables como Ecopetrol y no lo hemos dejado de hacer. Secretario del Interior anunció que se instaló un puesto de mando unificado por protestas en Policlínica. Tenemos activado el puesto de mando unificado desde tempranas horas, una vez conocimos la actividad que se iba a realizar el día de hoy por parte de Policía Nacional. Tenemos allí la presencia del Ministerio Público, de la Secretaría Local de Salud, al, el, la parte del ingreso a la Policlínica de Copetrol. Tenemos algunas dificultades en el ingreso también en la puerta del 25. No obstante, ya hay unos diálogos entre la empresa con presencia y acompañamiento de las autoridades de salud del distrito y de la eh, personalidad distrital y esperamos entonces que en el transcurso de la mañana puedan superarse esta situación. Y en otras noticias, un incendio se registró en horas de la tarde en el Centro Comercial Viva. Hasta el lugar llegaron organismos de socorro para acordonar la zona y atender la emergencia. Un incendio incipiente del interior del Centro Comercial Viva se presentó en horas de la tarde del miércoles 16 de marzo cuando un cable de una máquina de energía se recalentó. Pues nosotros estábamos allá pues mercando, cuando nos pidieron el favor que saliéramos pues con precaución, que fuéramos desalojando, que necesitaban que desalojáramos todo. Y pues todos los que teníamos el mercado y todo pues lo dejamos ahí, pero no se nos advirtió qué era lo que estaba pasando. Las personas fueron evacuadas del lugar gracias al personal encargado de emergencias del Centro Comercial. Según el relato de la comunidad, algunos vehículos quedaron dentro del sótano a la espera de una respuesta del equipo de evacuación. Yo tengo todavía ahí la moto y pues obviamente no la puedo retirar, pero ya veo que ya eh, dejaron de propagar el fuego porque según lo que he escuchado, eh, una, un incendio en la planta donde es el parqueadero, una planta grande que hay ahí. Ante esto, el capitán Alexander Díaz dio declaraciones. Bueno, nos informan eh, desde Medellín, nos hacen la llamada a nuestra línea de celular de que presentan eh, un conato de incendio. Inmediatamente desplazamos nuestro personal con la maquinaria. Al llegar al sitio encontramos un incendio en el sótano número 2, en una planta. Eh, afortunadamente no se sale de control, es únicamente la quema de un cable encauchetado Asiste por parte del Cuerpo de Bombero 25 unidades y eh, dos máquinas, una ambulancia y una camioneta, así mismo personal de gestión del riesgo haciendo lo pertinente por parte de ellos. En el lugar llegó el Cuerpo Bombero Voluntarios de Barranca Bermeja, el equipo de la Subsecretaría de Gestión del Riesgo, para evaluar los daños y afectaciones al interior del recinto.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 Gracias por continuar con nosotros. Habitantes del barrio 22 de marzo piden a los entes adelantar labores de legalización y mejoramiento de las vías. Enlace con la comunidad estuvo de visita en el barrio 22 de marzo debido a las fuertes denuncias de los habitantes del sector sobre el mal estado de la vía. Eso ha ocasionado el incremento de accidentalidad en peatones y motociclistas a causa de la no pavimentación de la zona. Vive mucha dificultad por la falta de la pavimentación y también el, la, el asunto de las aguas negras y la agua bebible es que se dice. Sí señora. Bueno, que nosotros mismos tenemos que meterle plata a eso y, y, y si no no tenemos los servicios de aguas negras y así. No sé qué ha pasado, porque la carretera que falta la pavimentación, tiene uno que echarle arena ahí porque uno con los pies se lleva el, el barro para adentro o, o se embarra todo para salir por allá afuera de la calle. A hacer las diligencias. Ya La vea, mire cómo está esto. Y eso que ya no ha llovido casi. Está el invierno, ya se ha ido, se fue un poquito. Pero esto cuando hay invierno, no. Eso tiene que andar uno es por, vea. Casi me atropellan ayer, antier, allá por donde viene ese señor ahí, vea. Casi me atropella un man porque se abrió mucho al poste ese que yo, yo lo grité Oiga, me va a atropellar. Si me atropella me deja botado aquí, cierto. No me recoge ni nada, sino que me deja tirado hoy. Cabe resaltar que el barrio 22 de marzo hace parte de la comuna 3 del distrito y actualmente se encuentra en proceso de legalización urbanística, lo que significa que a partir de esta legalización la administración distrital lo reconoce con planos de loteo, reglamentación urbanística y por último la expedición de resolución de la realización a las viviendas que hacen parte de los estratos 1 y 2. Estamos a la espera de una respuesta por parte de infraestructura donde ya nos dicen que, que estamos en proceso de legalización y tenemos que esperar para poder eh, avanzar. De manera más respetuosa nos dirigimos a la Administración Municipal para que nos haga un mejoramiento parcial, porque sé que estamos en un proceso de legalización. Como comunidad estamos solicitando un mejoramiento de vía, mejoramiento de vía de 1.200 metros, que consisten desde aguas de, de, agua de Barranca Bermeja hasta la entrada del barrio San Silvestre. Sí, es un mejoramiento, sí, es como que no le hagan un mantenimiento a la vía, ya que se encuentra en pésimas condiciones, lo cual ha causado accidentes, hemos tenido muchísimas, muchísima accidentalidad acá, cuando llueve se vuelve intransitable. Es... Es horrible. La comunidad del barrio 22 de marzo hace un llamado a las entidades competentes de Barranca Bermeja para que se adelante cuanto antes los trabajos de legalización y reabastecimiento de esta zona, trabajos que según los habitantes ayudarán a mitigar la accidentalidad y se beneficiarán más de mil familias que circulan diariamente por este barrio. Precisamente nuestra periodista Dailín está con el secretario Jaime Peña para conocer cómo se adelantan labores de legalización de la Comuna 3. Adelante Dailín con toda la información. Así es, saludamos a los compañeros en estudio y a todos los televidentes que se conectan a esta hora en enlace noticias y con enlace con la comunidad. A esta hora de la tarde nos encontramos con el secretario Jaime Peña a raíz de las denuncias que hace el barrio y los habitantes de la 22 de marzo. Nos encontramos con el secretario Jaime Peña que nos va a hablar de cómo se adelantan estas labores de legalización y también de mejoramiento de la vía. Muy buenas tardes, eh, doctor Jaime. Bueno, cuéntenos cómo se adelantan estas labores. Bueno, yo conozco de una inquietud muy puntual que es referente al arreglo de la vía principal del 22 de marzo. Fue eh, pues frente a esto lo que puedo decir es que tuve la oportunidad de conversar con el secretario de Infraestructura, el arquitecto Oscar Contreras, quien me manifestó que está resolviendo unos temas de recursos para la compra de unos insumos y que acometería esta obra en un corto tiempo para que la comunidad tenga tranquilidad. Bueno, hablemos también del tema de la legalización. ¿Cómo avanza esta temática? Pues ahí sí tenemos buenas noticias, la comunidad está muy contenta porque un trabajo que se viene realizando desde el año pasado, ya estamos próximos a culminarlo en materia de legalización de este asentamiento y de nueve asentamientos en total en la zona. Independientemente, hay que decirlo, de, de, de este tema de legalización, pues eh, ya hay un compromiso, eh, según me lo hizo saber el Secretario de Infraestructura, con el arreglo de la vía. Aquí lo importante es que nosotros estamos dando ese paso maravilloso de la legalización, y aproximadamente 3000 familias como lo digo se beneficiarán de esta legalización que Será una realidad en el próximo mes, estaríamos dando esa, ese paso definitivo de la legalización previo a todo un proceso que venimos surtiendo. El día de ayer estuvimos con la comunidad de estos nueve barrios, llevándole toda la información y haciendo el acta oficial o la resolución oficial del inicio del proceso que nos va a permitir culminar en muy corto tiempo con este proceso que he estado esperando a la comunidad por mucho tiempo. Bueno, muchas gracias. Esas fueron las, las palabras del secretario Jaime Peña, secretario de Planeación, debido a las denuncias del barrio 22 de marzo de los trabajos que se vienen adelantando por parte de la Alcaldía Distrital y también por la Secretaría de Planeación. Sigan con más en el estudio. Y bueno, también quiero contarles de una historia muy positiva también para el barrio la 22 de marzo. Ana Edilia Arango, una mujer de 70 años, adulto mayor, recibió ayudas por parte de la comunidad de Barranca Bermeja. Gracias Dailín, por su información y en otras noticias, habitantes del sector de la Lizama en la vía que de Barraca conduce a Bucaramanga, toman las vías de hecho con interrupciones intermitentes en el tránsito por esta carretera. Comunidades de Tienda Nueva, La Playa y Casa de Barro continúan con la vía bloqueada con el fin de que reciban una respuesta por parte de la Ruta del Cacao. Aseguran que no les han solucionado nada en cuanto a los peajes. Bueno, seguimos acá en una protesta pacífica que se está dando mírenlo, con toda la comunidad de los sectores de la playa, Tienda Nueva, el Peaje y Teaje Barro, debido a que Ruta del Cacao no nos da solución derechos de petición, se le ha hecho invitación a la ANI, a la mujer Cacao para las reuniones, ellos no asisten, ellos solamente mandan una social a decir que ellos no nos solucionan nada. La comunidad afirma que unos pasos que estaban habilitados para ellos transitar fueron cerrados por la concesionaria habían unos pasos habilitados y vino Rupert Cacao en horas de la noche, trajo material y tapó los, los pasos que habían habilitado. Esa es la rabia y el inconformismo de toda la comunidad que se puede ver ahí, agro, aglomerado. No queremos problemas con ruta de no queremos choques con policía, no queremos nada, estamos protestando pacíficamente. Los bloqueos intermitentes, las comunidades de este sector realizan esta protesta pacífica con el fin de que sean escuchados y puedan tener una pronta solución. Comunidad del Corregimiento del Centro denuncia que tras accidente de tránsito la subestación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios no contaba con la ambulancia, el organismo de socorro respondió. En horas del mediodía de este miércoles se registró un accidente de tránsito al frente del cementerio El Paraíso del Corregimiento El Centro en la vereda Pueblo Regao. El hecho se dio entre una motocicleta y una buceta de transporte público. Ante esto, la comunidad denuncia que aunque se tiene una subestación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barranca Bermeja en este sector rural, no tenían disponible la ambulancia. Un accidente acá al frente del cementerio y se llamó acá la ambulancia de los bomberos del centro y no llegó nadie tocó esperar una ambulancia de la clínica primero de mayo, la numeral 266 demoró aproximadamente 40 minutos en llegar, el señor tocó levantarlo por los propios medios porque la verdad no, no nadie más lo pudo auxiliar, estaba inconsciente y muchas veces marcaron allá, acá al centro de bomberos que tiene el corregimiento y nadie llegó, nadie llegó, entonces pues, parece una falta de respeto que acá lo a morir a uno. Durante alrededor de 40 minutos estuvo tendido en el piso el hombre que resultó herido tras este accidente, esperando que llegara la ambulancia. Mientras tanto, esta persona recibió la solidaridad de unas estudiantes. Porque los primeros auxilios pues, lo hizo la comunidad y especialmente unas niñas estudiantes de, la de colegio y de, de colegio, que con cartones le brindaron este, sombrita al señor porque el señor estaba tirado en la carretera al rayo sol entonces como cuatro o cinco niñas estaban con cartones dándole sombrita y, y echándole aire el comandante del cuerpo de bomberos voluntarios de barranca bermeja capitán alexander Díaz se pronunció ante esta situación evidentemente no estaba la ambulancia porque estaba trayendo otro incidente que se había presentado hacia barranca bermeja pues por lo mismo y tanto no estaba la ambulancia, cuando solicitaron el accidente o informaron, nos tocó despachar una desde la base principal y evidentemente iba carreteando y el mismo usuario llamó y canceló porque ya había llegado otra ambulancia. Pero la justificación es clara, la ambulancia nuestra traía eh, otro incidente que se había presentado hacia Barranca, un centro asistencial. Comunidad del barrio La Victoria denuncia el consumo de sustancias alucinógenos por jóvenes en el sector. Piden a las autoridades tomar cartas en el asunto. Un residente del barrio La Victoria ha hecho llegar una denuncia por el constante consumo de sustancias psicoactivas por las escaleras de este sector. Hoy solicitan a las autoridades competentes que tomen cartas en el asunto. Afirman que está afectando a niños y adultos mayores que habitan en las casas cercanas. Ya hay muchos, han habido muchos problemas por, por la misma situación, dado de que los vecinos eh, ya están cansados, están cansados eh, de ver de que la policía pues, no hace nada, eh, aún cuando los llaman no vienen y eh, ellos se han apoderado de este, de este, de este lugar como cosa de, de, de que no les vale nada. Si hay niños, si hay adultos, a eh, ellos no les importa. Las imágenes impactantes muestran la oscuridad del lugar, sitio que se presta para que estos jóvenes consuman drogas por este sector. En el video se muestra el reclamo de uno de los ciudadanos hacia los consumidores. Yo lo que le digo es, yo a usted no le peleo, usted pueden fumarse lo que sea, meter voces, hacer lo que sea, pero usted tiene que mirar que aquí hay niños viejos, porque hay una señora de edad ahí. Y... Y ustedes siguen fumando. A mí no me importa que ustedes fumen marihuana donde sea, donde sea ustedes pueden fumar. Claro, como no están sus hijos, como no están aquí su familia, su mamá, esto es uno de las que tienen que tragar el sexo. Afirma la comunidad que no ha sido la primera vez y que es constante, que llaman a las autoridades, pero en algunas ocasiones no llegan. Se espera un pronunciamiento de las autoridades por el panorama que se está evidenciando en las diferentes comunas por el incremento del consumo y la delincuencia en Barranca Bermeja. A continuación, conozca información institucional de la electrificadora de Santander. ¿Eres consciente de cuánta energía eléctrica consumes? Es importante aprender a llevar un control del consumo de energía, cambiar hábitos y convertirlos en usos eficientes. Aquí te daremos algunos consejos fáciles y efectivos. Consejos prácticos para el uso racional de la energía. Cambiemos los bombillos por bombillos ahorradores. Aprovechemos la luz del día de tal manera que no necesitemos iluminación artificial utilicemos las horas de televisión de manera racional apaguemos los electrodomésticos que no estamos usando dejemos de abrir tantas veces como sea necesario nuestra nevera abrirla de manera constante hace que se salga el frío, por lo tanto la nevera tendrá que trabajar más la nevera es para enfriar y preservar alimentos. No le demos uso por la parte de atrás de las parrillas para secar ropa. Evitemos el uso de secadores eléctricos de pelo. Evitemos el uso de utilizar tantas horas el planchado de ropa. Son electrodomésticos que por su construcción son de alto consumo. Pequeños hábitos hacen grandes cambios, pues si aprendes a usar eficientemente la energía, también proteges el medio ambiente. Esa energía que transforma. Hacemos una nueva pausa, ya regresamos con más información.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 Amamos lo que hacemos y la ciudad donde lo hacemos. Continuamos con más información. De aniversario se encuentra el Instituto Técnico Superior Industrial y lo celebrará con actividades que se harán en lo corrido del año 2022. 60 años cumple en la ciudad del Instituto Técnico Superior Industrial de formar en el puerto petrolero por medio de la educación hombres y mujeres con valores, principios y habilidades para la vida. El rector de esta institución, Ariel González Polanco, aseguró que a lo largo del año 2022 se harán diferentes actividades para celebrar esta fecha de la mano con el centenario de Barranca Bermeja. Realmente el industrial hoy podemos sentirnos orgullosos de lo que ha significado en el desarrollo de nuestro distrito, de una forma u otra le hace un aporte a toda nuestra sociedad no solo al distrito del magdalena medio y también a colombia tenemos unos egresados que donde quiera que vamos siempre hay una industrializa de igual forma el rector de esta institución afirmó oh, sí, que el instituto superior industrial ha aportado durante 60 años al desarrollo de barranca bermeja habló de sus inicios y de los estudiantes que ahora mismo tienen este centro educativo Carlos sobre todo a los compañeros egresados, a ser parte de esta celebración de 60 años. Vamos a estar desde marzo hasta septiembre conmemorando y celebrando estos 60 años. De los 60 años, 47 ha estado activa en la institución la docente Cristina Arena Sepúlveda, toda una vida aportando a la formación de niños, niñas y adolescentes de la ciudad. En esta oportunidad hace parte del comité organizador para celebrar esta fecha con profesores, estudiantes y egresados. Nosotros somos una institución que es representativa de los 100 años de Barranca Bermeja por su carácter de industrial. De hecho, la presencia de un industrial en Barranca Bermeja, obedece justamente a la industria petrolera. Eh, hemos preparado actividades de tipo académico, deportivo, cultural, eh, que tienen que ver con todo el calendario curricular, eh, días del idioma, desfiles, eh, la alborada, la colombianidad, son actividades que están con el sello institucional curricular, o sea, dentro del programa que siempre se hace. A partir de este 22 de marzo en el Coliseo de la Juventud se hará el lanzamiento oficial del inicio de estas actividades que festejarán este aniversario que se extenderá hasta el mes de septiembre del año en curso. Y con esta información despedimos nuestra presente edición informativa de las 12 de mediodía. Los esperamos a las 6 en punto con más de lo que usted quiere ver. Hasta pronto.